Existe una brecha que nos separa de un mundo horrible, es algo de lo que nos incomoda hablar y la mayoría del tiempo fingimos que no existe, pero es algo muy real. Esto es un smartphone, un gadget que se ha vuelto un amigo inseparable de los miembros de la clase media y para arriba. Es un producto de la sociedad postindustrial, donde la manufactura ha sido exiliada a tierras exóticas, lejos de la vista de los consumidores. Día a día se filtran pequeñas historias de esa realidad. Niños obreros, trabajadores explotados de países pobres, condiciones de trabajo inseguras en las maquilas, suicidios en fábricas de electrónicos. Todo es parte de la realidad que ha traído a la existencia un dispositivo que alguien usó para tuitear esto. Las horribles realidades que han a nuestra vida tan llevadera son verdades incómodas que preferimos barrer bajo la alfombra, aun cuando por fuera estamos condenando estos horrores por adentro estamos siendo indulgentes con ellos. Después de todo, ¿de qué otra forma podrías tener a tu alcance un foro público que te permita demostrar esos pensamientos tan nobles? Esta disonancia cognitiva se extiende más allá del internet. Es irónico cómo aplaudimos los sentimientos nobles manifestados por producciones multimillonarias en industrias de medios donde los peores vicios son cotidianos, y encima de todo nos damos permiso de sentirnos bien al respecto. De forma parte de ese Delillo de nobleza donde nos sentimos cómodos aunque esa comodidad venga a expensas de otros pero bueno bueno no hay que sentirse mal porque venimos a hablar de videojuegos yeah. Hotline Miami es un juego sumamente violento y consciente de sí mismo, y contrario a los demás juegos violentos y conscientes de sí mismos, no condena la violencia, las motivaciones del jugador ni oculta un mensaje moralista detrás de toda la muerte y sangre. Simplemente los pone de manifiesto. Pero para poder entender lo que este juego explora vayamos al principio. Nuestro personaje aparece en un cuarto oscuro con una presencia extraña hablándole. Esta presencia nos enseña cómo funcionan las mecánicas del juego y nos pone unos cuantos enemigos indefensos en para matarlos. Con este botón das un puñetazo. Con ese matas a un enemigo aturdido. Con este otro recoges un bat y mira, ya no hace falta rematarlo. Al intenta usar una escopeta. Aprende a apuntar y dispara. Listo. Ahora estás listo para jugar el juego. Este pequeño tutorial nos introduce algunos conceptos interesantes. Primero, la total ausencia de motivación del personaje principal. Segundo, el sprite que de este momento en adelante reconoceremos como un enemigo. Y tercero, la eterna presencia de un ente que te dice lo que necesitas saber para seguir matando. Normalmente la ausencia de una motivación clara en un personaje, especialmente el protagonista, es tomada como un error. Pero el juego hace un esfuerzo en dejarnos claro que esto fue una decisión deliberada. En Hotline Miami no matamos por un bien superior o para hacer justicia. Matamos porque matar es la condición de para participar en el juego, para hacer lo posible. ¿No quieres matar? ¿Quieres ser un pacifista? Está bien, pero no habla juego para ti. Pero si no hay juego, no hay diversión. Y la diversión es lo que nos ha traído este lugar después de todo, ¿no? De acuerdo a muchos críticos, la naturaleza brutal de la violencia en Hotline Miami está ahí para cuestionar la forma en la que nos aproximamos a los videojuegos. Al contrastar la ausencia de motivación del protagonista con las recompensas que ofrece el juego por incurrir en actos de violencia extrema, los desarrolladores cuestionan lo fácilmente que están dispuestos los jugadores a participar en ello con el fin de distraerse unas horas. Incluso en algunas partes el juego rompe con la cuarta pared y dirige al jugador una pregunta en específico, ¿te gusta lastimar personas? ¿Pero es Hotline Miami un juego que condena los juegos violentos? Para entender esto quizá valga la pena compararlo con lo que Podríamos considerar el benchmark de los juegos que condenan la violencia en los juegos, Spec Ops The Line. Al igual que en Spec Ops The Line, Hotline Miami es un juego donde la motivación del protagonista no resulta clara. En ambos juegos la participación del jugador requiere incurrir en actos brutales. Los dos protagonistas son mentalmente inestables y hay frecuentes escapes de la realidad. Por último, los dos juegos rompen la cuarta pared y lanzan al jugador cuestionamientos sobre sus motivaciones para ser violento. En principio parecía que Hotline Miami encaja bien en el molde, pero hay una serie de diferencias clave. Primero, a diferencia de Spec Ops: The Line, Hotline Miami nunca contextualiza la violencia dentro del juego. Mientras que en el primero los enemigos siempre resultan ser personas que de una u otra forma actúan para defenderse o para asegurar medios para subsistir, en el segundo no existe intento alguno por humanizarlos. Todos son siempre el mismo sprite sin rasgos que al parecer solo existe ahí para atacar al jugador, y es curioso porque los demás personajes están mucho mejor caracterizados Pese a ser spreads de baja fidelidad Tenemos a una mujer fumando escondidas Un héroe inconsciente en el baño, un DJ Hay toda clase de pequeños detalles que dejan de entrever historias Pero no es así con los enemigos Que invariablemente están patrullando, orinando o fumando No existe nada que nos haga identificarnos con ellos O al menos sentirnos mal por matarlos Hotline Miami no tiene un momento de revelación Un encuentro con el coronel Conrad Que nos haga entender lo que está pasando Existe una conversación con el hombre misterioso Con máscara de pollo, claro Pero si tomamos en cuenta todas las preguntas que hace y no solo aquellas donde habla sobre la violencia, pareciera estar más interesado en atraer nuestra atención al hecho de que el juego no plantea una historia que justifique todo lo que está pasando. Mecánicamente el juego tampoco intenta hacernos sentir mal por la violencia, por el contrario, recompensan el acto y nos incita con un sistema de puntuación a hacerlo de forma más eficiente y espectacular, además de que todo está embebido en un sistema al que se le llama deliciosamente difícil, es decir, un estilo de juego rápido donde es muy fácil perder, pero los tiempos de iteración son tan cortos que atrapan al jugador en un ciclo de frustración y reformulación muy parecido al de Super Meat Boy. Con cada intento nuevo, el jugador replantea su estrategia inmediatamente inmediatamente la pone en práctica. Cada derrota le da la opción de volverlo a intentar inmediatamente, con la constante promesa de que la siguiente ronda será victoriosa. El trayecto en cada nivel es un puzzle que debe ser resuelto con una mezcla de inteligencia, reflejos rápidos y capacidad para improvisar. Esto sumerge al jugador en un profundo estado de concentración que acompañado de la música y los colores del neón lo sumerge en un mundo irreal y con la última muerte la música se detiene abruptamente y tenemos que emprender el camino de vuelta, mientras vemos el piso tapizado de cadáveres, vísceras y la sangre frutos de nuestro esfuerzo, este último sirve al juego para demostrar al jugador la clase de actos sádicos en los que ha incurrido, y las muertes dentro del juego son cosas sumamente viscerales, cuando un enemigo está en el piso hay que darle un golpe de gracia, desde estrellar repetidamente la cabeza de los enemigos usando solo las manos, hasta cortarles la garganta con un cuchillo o aplastarles el cráneo con un bate, todo esto va con la vista puesta en el siguiente movimiento, la siguiente muerte, el juego no tiene ningún tapujo en mostrarle al jugador lo sádico que puede llegar a ser. De hecho, lo recompensa con armas para que pueda ponerse creativo. Poco a poco el juego empieza a mostrar imágenes que claramente son producto de alucinaciones del personaje principal, como antesala de un clímax en el que la novia del protagonista muere y luego el mismo es asesinado. A continuación, el jugador aparece completamente desempoderado. Los colores, la música y los controles crean una extraña sensación de distanciamiento, y solo basta ser descubierto por un enemigo para ser capturado. En este nivel, las cualidades que hacen el juego tan visceral y tenidos son anuladas por un escenario, a partir de este momento emerge una pequeña trama de venganza, eventualmente llegará con el jefe de la mafia y lo asesinará, para dar pie a una secuencia de créditos en un final que no contesta la mayoría de las preguntas planteadas por la trama. Cuando termina este pequeño arco, una serie de capítulos adicionales son desbloqueados, en ellos ahora el protagonista es otro personaje al que algunos se refieren como Helmet, otra persona que también recibe llamadas misteriosas en las que es enviado a asesinar personas. A diferencia del primer protagonista, este no recoge las armas de los enemigos, sino que se vale de un cuchillo de carnicero que es mucho más brutal y rápido. Esta nueva historia tiene lugar de forma paralela a los eventos de los niveles anteriores. La diferencia principal es que Helmet parece encontrarse buscando activamente respuestas a las preguntas planteadas por la trama anterior. Eventualmente le encuentra unas pistas que lo conducen al lugar donde se realizan las llamadas y en este momento su historia se intersecta con la del primer protagonista, aunque con la diferencia de que esta vez Helmet lo asesina a él, efectivamente tirando a la basura la historia y reescribiéndola retroactivamente. Pese a su breve aparición, Helmet tiene muchos más diálogos y está preocupado por saber lo que está pasando. Eventualmente llega a una guarida secreta donde los mismos desarrolladores del juego se revelan a sí mismos como los culpables de todo. Cuando son confrontados por Helmet ellos simplemente se encogen de hombros y dicen que todo lo que hicieron fue para para que el personaje pudiera divertirse y ellos ganar algo de dinero, sin explicar nada. En este punto Hotline Miami está jugando con su propia continuidad y con la necesidad del jugador de encontrar un significado a lo que hace. Constantemente pone el dedo en la llegada dirigiéndole preguntas inquisitivas mientras lo señala como un sádico y al final los mismos desarrolladores son quienes le anuncian que la gran sorpresa es que no hay sorpresa, y lo único que puede hacer el jugador para obtener algo de la experiencia es mirar atrás y reexaminar sus acciones todas y cada una de ellas. La revelación del juego es que no existe revelación alguna, que la recompensa para el jugador desde el primer momento fue tomar parte de la matanza y que la historia solo era una excusa. Sin embargo este mensaje no es transmitido como una condena, los desarrolladores se presentan a sí mismos como cómplices al hablar del dinero que ganaron con el juego, resaltan lo lejos que estamos dispuestos a llegar para tener la oportunidad de participar en algo que consideramos interesante o entretenido. Tomamos parte sin pensar en actividades que consideramos divertidas sin detenernos a pensar en el impacto a gran escala que producen. Hotline Miami nos hace pensar en eso, pero nunca emite un juicio. No existe una sola consecuencia negativa en todo el juego. Nunca intenta hacer sentir mal al jugador al respecto de lo que hizo. No lo justifica, pero tampoco lo condena. Nos muestra una parte de nuestra propia naturaleza tal como es y se conforma con eso. Los jugadores más insistentes podrán desandar su camino en busca de una serie de diminutas piezas escondidas en cada uno de los niveles. Cada una de ellas contiene una letra de una contraseña, que podría ser usada en una computadora antes de encontrarse con el jefe final. Ante esta insistencia, el juego responde conjurando una trama burda, que une a los cabos sueltos en una tallada historia donde los desarrolladores se presentan a sí mismos como villanos de caricatura. Pareciera que este final está hecho de mala gana y es arrojado a la cara del jugador. Lo divertido es que en el contexto del juego no cambia absolutamente nada. Después de todo, sin importar el curso que haya tomado el jugador, el desenlace es el mismo. Añadir esta pequeña historia no sirve en lo absoluto para cambiar las acciones del jugador ni el significado de las mismas. Como tampoco hubo diferencia alguna cuando Helmet mató a su predecesor, borrando buena parte de la historia del juego en el proceso. Hotline Miami es un juego que pone los pies del jugador en la tierra, pero lo hace sabiendo sabiendas del medio en el que se encuentra. Es un juego que se rehúsa a formar parte de un delirio falisaico de nobleza. Al final no estamos aquí por ser buenas personas, estamos aquí porque queremos divertirnos.